tiene la palabra señora Abila. Muchas gracias, presidente. Agradezco de veras las intervenciones de, de todos los grupos. Yo creo que esta toma en consideración puede salir adelante con buena voluntad. Yo creo que hay buena voluntad por parte de todos los grupos políticos. Es verdad que todavía nos faltan algunas intervenciones, pero sí que pensamos que esta, esta proposición de ley debe quedar al margen de, de ideologías políticas y de sentimientos políticos, porque ciertamente se trata de reparar eh, cuestiones injustas, ¿no? casos de personas que deberían de tener la nacionalidad española y que no la han podido adquirir, por olvidos de nuestro propio Código Civil o de la Ley de Memoria Histórica. Una ley de memoria histórica absolutamente necesaria, que yo creo que en su momento sí llegó a reparar y fue muy positiva eh, en cuanto a algunos casos, pero eh, aunque cargada de buenas intenciones, pues desgraciadamente a veces se olvidan, se olvidan casos, se olvidan personas y colectivos y yo creo que por eso, aunque el Partido Popular a veces no le gusta y nos, dice, eh, nos dicen que escuchamos demasiado a los movimientos sociales, yo creo que es muy necesario escucharles. Creo que es muy, en este caso era absolutamente imprescindible escuchar a los descendientes de emigrados españoles porque ellos conocían al detalle todos los casos que, que suponían injusticias eh, desde el punto de vista de la adquisición de la nacionalidad. Y, y creo que, que ellos han hecho un buen trabajo y han, y han detectado uno por uno esos casos y han hecho propuestas. Propuestas a todos los grupos políticos. Y ciertamente digo que no es una proposición de ley de Unidos Podemos eh, en Comú Podemos en Marea, es una proposición de ley, si quieren, de todos los grupos politico, políticos, hagan la suya, porque yo creo que, que ellos lo merecen, ellos y ellas lo merecen y ellos están pendientes de este debate en estos momentos. Les aseguro que hay mucha gente siguiendo este debate desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile, desde Cuba, desde Venezuela, así que va por ellos. ¿no? Eh, les quería explicar también desde el punto de vista jurídico que hay que reparar concretamente cuatro casos y hay que... Inter... corregir cuatro artículos del Código Civil. En el caso del artículo 20 proponemos una nueva redacción porque, desde nuestro punto de vista, es necesario eliminar el requisito y nacido en territorio español. Y lo hemos explicado antes, no se puede discriminar por razón de lugar de nacimiento. Llevamos 11 años de retraso porque la disposición adicional segunda de la ley 40-2006, de 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior, establece con respecto a la adquisición de nacionalidad española por los descendientes de españoles que el Gobierno, en plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, Promoverá una regulación del acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles y españolas que establezcan las condiciones para que, se pueda, para que puedan optar por la nacionalidad española, siempre que su padre o madre hayan sido español de origen, con independencia del lugar y de la fecha de nacimiento de cualquiera de ellos. Son muchos años, 11 años. Si bien es cierto que durante tres años estuvo vigente el punto 1 de la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica, sin embargo, desde el 28 de diciembre de 2011 el precepto es sí o sí de aplicación, generando una discriminación por el lugar del nacimiento de los emigrantes originariamente españoles. Por lo que respecta al artículo 24.3 del Código Civil, este precepto en su redacción actual está privando de la nacionalidad a muchos nietos de españoles. Hasta el 3 de enero de 2003 no existía una causa de privación de la nacionalidad de estas características. De hecho, se han generado más de 1.500 pérdidas de nacionalidad a hijos y nietos de migrantes. Además, se trata de una norma que a sus hermanos y parientes, que habían nacido antes del 3 de enero de 1985, no les afectó. Por lo que respecta al artículo 26 del Código Civil, se debe eliminar el requisito de residencia legal en España para ese colectivo que acabamos de mencionar, a quienes hemos retirado la nacionalidad, repito, les hemos retirado la nacionalidad por no hacer una declaración de conservación. Y no tenemos que olvidar que sus hermanos y amigos nacidos antes no tuvieron que hacerla para seguir siendo españoles y que se enteraron al solicitar la renovación de su pasaporte. Por ello es preciso reparar el perjuicio ocasionado por el artículo 24.3 y no esperar a que pasen 530 años, como es en el caso de los sefardíes. Por ello, estas personas deberían recuperar la nacionalidad sin necesidad de solicitar una dispensa de residencia al ministro de Justicia, ya que ésta se concede únicamente a los que acreditan que su persona concurre razones excepcionales. De hecho, les estamos comparando a los extranjeros que solicitan la nacionalidad por carta de naturaleza cuando estos hijos de migrantes, hasta los 21 años, han sido españoles. Por lo que respecta al cuarto caso, el artículo 23 del Código Civil, en cuanto a esta reforma que proponemos. Pretendemos dar el mismo trato a los descendientes de españoles que a los iberoamericanos, filipinos, guineanos, andorranos, portugueses y a los sefardíes originarios de España. Por tanto, es, preci es preciso que los descendientes de españoles que soliciten la nacionalidad española no se vean obligados a renunciar a su nacionalidad anterior. En definitiva, señorías, se trata de una reparación. Lo hemos dicho. Los emigrantes españoles se fueron obligados por las circunstancias económicas y políticas de España y el ordenamiento español, en concreto las múltiples reformas del derecho español de la nacionalidad, les han ido privando de un derecho fundamental, seguir la nacionalidad de sus proge progenitores. Si esta toma en consideración se aprueba, empezamos a hacer justicia con nuestros emigrantes y sus descendientes algo muy necesario teniendo en cuenta la injusticia ocasionada a las mujeres que se fueron y que contrajeron matrimonio con extranjeros. Solo, solo por casarse con un extranjero perdían la nacionalidad si este matrimonio se celebró antes del 2 de mayo de 1975. Tampoco pudieron transmitir la nacionalidad a aquellas que mantuvieron la nacionalidad española si su hijo tenía un progenitor cuyo ordenamiento se lo otorgaba. Hay que tener en cuenta que hasta la ley de 1982, la 51/1982, no tuvieron derecho legal a ser españoles uresanguinis, los hijos de madre española y padre extranjero. Cierto que al menos por la práctica jurisprudencial y administrativa se otorgó efecto directo al principio de igualdad recogido en nuestra Carta Magna. Ahora bien, fue preciso que la Dirección General de los Registros y del Notariado dictase una resolución el 13 de octubre de 2001 para que al fin se reconociese la atribución iure sanguinis a los hijos de madres españoles, españolas nacidos con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución. Por tanto, es hora de reparar las injusticias provocadas. Injusticias provocadas por la discriminación legal padecida por las mujeres españolas. Máxime las mujeres que se vieron obligadas a vivir fuera de España. Así pues, pedimos una recuperación facilitada para todas las mujeres que perdieron la nacionalidad española por matrimonio y también una opción por la nacionalidad española para todos los hijos de esas madres españolas que nacieron antes de la obligatoriedad de la Constitución Española de 1978. Nuestra propuesta se resume en no generar más privaciones y reparar rápidamente las discriminaciones por razón de sexo o de lugar de nacimiento que han padecido descendientes de españoles residentes en el exterior por razones económicas y de exilio político. Por coherencia, entonces, debemos reconocer la nacionalidad a aquellos que por lagunas jurídicas propias de nuestra legislación se, vier, se vieron privados de nacionalidad, una nacionalidad que sienten propia y que sin duda les pertenece. Nuestros descendientes de exiliados y emigrantes así lo esperan. Sabemos que muchos de ellos, lo hemos dicho, nos están viendo en estos momentos y que en estos momentos también su corazón está latiendo fuerte esperando saber qué pasará con su nacionalidad y, por tanto, con el reconocimiento de sus antepasados, de su presente y de su futuro. En definitiva, qué pasará con el reconocimiento de lo que son. Esperamos no defraudarles ante una cuestión que trasciende partidismos e ideologías, como he dicho antes, y que es de justicia de razón y que a su vez nos acerca a otras legislaciones europeas de países que por desgracia han tenido exiliados, éxodos migratorios, por razones de guerra civil y por razones de dictadura. Gracias.